Soy Gustavo López, pertenezco a la logia. Eh, era una persona que no quería nada, ustedes desayuna espiritualmente, eh, la paz interior que nunca conseguía, hasta que me fui a contactar con Víctor Daniel Rosso, él me ayudó espiritualmente. Hoy obtuve mi membresía. ¿Qué esperas tú para tenerla?